Cuando yo llego a las 8 de la mañana, ya tengo la orden de trabajo en mi mano, ya me pone eh, qué abuelos eh, echan siesta y qué abuelos no. Los días pares echan unos, los días impares echan otros. Así ahorramos tiempo y limpiamos el office y cuando vienen los familiares lo ven todo limpito.